Sean todos bienvenidos al curso-taller que forma parte de la oferta de capacitación en gestión cultural de UDG Virtual. Hemos diseñado y seleccionado una serie de actividades y recursos informativos para que puedas desarrollar esta competencia del gestor cultural. Sabemos que ya cuentas con un bagaje de conocimientos y habilidades que has podido desarrollar en tu trayectoria laboral y académica. Tal vez algunos contenidos ya los conoces o los dominas. De otros, tal vez solo has tenido referencias. Y otros más serán una novedad para ti. Así, es importante que uses tu experiencia como materia prima en este curso, ya que esta servirá para hacer comprensible y aplicable el conocimiento. No solo para ti, sino para todos los demás participantes. Serás responsable de tu propio aprendizaje, dependiendo de tus necesidades e intereses, hacer las actividades en los tiempos que decidas y en el ritmo que tu dinámica familiar y laboral te lo permitan. No tienes que cubrir un horario, pero sí debes considerar las fechas de entrega de los productos solicitados. En este sentido, el instructor del curso no es el maestro que dicta la clase para que los estudiantes tomen apuntes. En el modelo educativo de UDG Virtual, el docente es un asesor que facilita tu aprendizaje, guiándote en la realización de actividades, resolviendo tus dudas y retroalimentando los productos que vayas presentando. El curso-taller tiene espacios de trabajo que utilizaremos como parte de tu proceso de formación. Veamos cada una de ellas. Inicio. En este espacio se muestra el encuadre del curso-taller, el programa temático-sintético, un cronograma y unos foros de discusión de apertura. Temáticas o procesos. En este espacio se presentarán una serie de actividades que te facilitarán la información que requieres se pueden presentar en cualquiera de estas dos formas. Temáticas. Las actividades de aprendizaje se presentan como una serie de temas que, a su vez, son las dimensiones que componen el objeto de análisis y el desarrollo de la competencia del curso. Proceso. Las actividades de aprendizaje se presentan como una estrategia metodológica, esto es, una serie de pasos consecutivos para lograr el objetivo. En este caso, debes realizar las actividades en el orden en que se presentan. Puedes acelerar su realización dependiendo de tu experiencia y la rapidez con que logres aplicar el método. Ya sea en forma de temáticas o en forma de proceso, las actividades de aprendizaje pueden ser de trabajo individual o grupal. Caja de herramientas en este espacio, te brindamos una serie de recursos informativos, materiales didácticos y software, entre otros, cuya consulta no es de carácter obligatorio. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues entonces inicia revisando con detenimiento el programa temático y el cronograma. Explora cada uno de los espacios que ya te expusimos para que tengas claridad de las actividades que tendrás que realizar y los productos a entregar. Ingresa al foro titulado encuadre del curso y comparte con los participantes sobre tu trayectoria e intereses y apreciaciones del curso. Si tienes alguna duda, puedes socializarla en el foro de dudas, comentarios y recomendaciones o bien escribirle directamente a tu asesor de grupo. ¿Lista? ¿Listo? Comencemos.